Es un flow que te menea, menea Firme para que usted lo vea, lo vea Estamos en donde sea, desea Este flow que lo que, que lo que Es un flow que te menea, menea Firme para que usted lo vea, lo vea Estamos en donde sea, desea Mucha crema pa' los tacos, una nena Pa' pasar el rato, imprimí mi propio contrato Quiero que paguen por guapo, puro billete de esquina Esa raza, me brinco esquina, antes no tenía nada sobre a todo aquel que subestima sabrá que es capaz el flaco Después de que me miren salar con fajas del banco Los consentidos del narco apadrinan muy bien el barco Elita el mando de hace un rato Mira cómo entra, escucha lo que se detona Este flow cabrón lo mejorcito de toda la zona Estilo activado lo que no está se acomoda Que sigo en lo mío dando lío en eh. esta rola algo diferente para que lo escuche, cero nervios con una fucking roche Ya que antes no tenía nada, cargo rima Así que no se alebre, este tranquilito, retaché. Hey. Este mexa es donde el diario desconoce, donde todo empieza después de las 12. Voy firme en lo mío, solo río y goce. Este ambiente es donde quieren, pero no sé. Con mi Harley viendo el paisaje no un jet Oh shit, yeah. tengo una cita Con mi Mary Jane, un viaje Con mi Harley viendo un paisaje en un jet Es un flow que te menea, menea Firme pa' que usted lo vea, lo vea Estamos en donde sea, desea Este flow que lo que, que lo que Es un flow que te menea, menea Donde sea, desea, este flow que lo que, que lo que.